En este video tutorial vamos a ver cómo gestionar los estilos que tenemos instalados en nuestro Excel. Para ello tenemos que recordar tener el modo avanzado activado. Hacemos clic en estilos, gestor de estilos. En el, el botón banco de estilos tendremos un repositorio con los estilos eh, que podremos encontrar que nos ofrece ExcelRing.net. Por ejemplo, no tengo instalado el estilo Caro y podría hacer clic para importarlo. Si volvemos vemos que el estilo CARN ya aparece aquí, a diferencia de antes. Si queremos importar un estilo que tenemos en nuestro ordenador tendremos que hacer clic en la opción de importar estilo. Seleccionaríamos el estilo a importar, lo abrimos y nos saldrá el mensaje de estilo importado con éxito. De igual forma, en las opciones que tenemos aquí veremos que tenemos unos botones que eh, nos permitirán acceder al editor de estilos. Si hacemos clic en este botón podremos cambiarle, por ejemplo, el nombre. Vemos que este estilo, que antes era Muestra Estilo, ahora se pasa a llamar Muestra Estilo 2. si sí, volvemos a cambiarle el nombre. Y lo guardamos como Muestra Estilo 3. Guardar como. Veremos que nos ha creado un nuevo estilo, que es el 3. Este botón sería para crear un nuevo estilo a partir de los que son susceptibles de crearse. Tienen el botón de editar estilo activado y vemos que podremos también guardar una copia y exportarlo. Sobre todo, esta opción nos servirá compartir el estilo que hemos creado y que hemos adaptado a nuestra forma a otros compañeros que nos lo soliciten. De igual forma, vemos que el botón en rojo borrará el estilo y nos desaparecerá de nuestra lista de estilos disponibles. Siempre, si antes hemos hecho una copia de seguridad y por tanto lo hemos exportado, podremos volver a importarlo en el botón Importar Estilo.